que quiero dejar su huella en pantanos Pongo un cautiverio, perlas negras en mis manos Desesperaba los despelos Encerrados en mis ojos, recojo las quebrados Conocerlos te atemorizaba Irrumpiendo con más ira Que melodía en la lira del feo, feo Sería que me ría en estos terrenos pedo. El deseo, demuestrense verga, tense arriesgaba lo contundente, de las palabras, apraza las inútilmente para saber que no te pertenecen. I can see where is living the blitz, I can see, where is living the bleed, don't go, don't go. Te cuento con el plata crapas si y cemento Ahora que me cuento en el pecho, un techo de sábana morada, naranjada. Gargo las haciendo ácidas, cargaras las carcantas. Arrancan las naranjas de mi árbol. arrancan los alivios con mármol y tintura. Es una lintura, parece un wifi. Falas, falas, crece mi fisura, no tritura esta pobreza ilusa Oh, las muelas, teclas de te marfil, los gritos My angel wings, no aprende de mí, ni cuando me embriago With clavos, oh, nitidos ratos, insoportables Que latas, había liquidado, los disparos son incomparables Ah, despedidas fatales, eh, desprestigio, desertor A tus cortes no encuentro solución, la tristeza germinó Enredó, un montón de hojas blancas La certeza de los sola lleva rastra y también despedaza, salúdame tu recuerdo que todavía sigo dentro de la par barra. Barraca bajo ataque por granadas mías, las hice al extrañar. A veces parece que la pereza se esconde cerca de mi dolor. Madre que me desprecia, madre de las miserias, Fugla hood, la hood. No se siente que miente, la observo es tan blanca, la observo es tan blanca. No se siente que miente. Her hands is my soul, my shelter is her clothes. iker hands is my soul, my shelter is her clothes. Mi ejército está muerto. Here to shit now, here to she's now Cae nieve. Entre lamentos la sabiduría no implica atinar. Al ilusionar, si sufrir lo que tiene, se vuelve escarmiento. Siento ardor en mi lengua al sentarme me fundo en truenos. Tenemos carnet de cerámica y en el horizonte de pensamientos. Si sí, este no, mi muerte blanca. Si sí, este no, mi muerte blanca. Mi muerte blanca. Mi muerte blanca. Mi muerte blanca. Mi muerte blanca. Mi muerte blanca.